con el video eso mi campeón eh, termina Venga, a ver pinche. Qué loco. Como si nunca hubieras jugado. A ver pinche. Me pone ya. Eh. Hey, Pichi, trae la pelota. Estuvo Max, ¿qué te pareció de esas carreras? Buenas noticias Maxi Ahí vienen los pana ¿Qué dice? Ah, mira ven, vamos a tomar agua Ven, ven Max ¿Sí? ¿Sí? Toma agua Tú también pinche Pues no es que querías agua Ahí está Los amigos ya llegaron los chavalones y dejar la fiesta nomás que mejor a... a conseguir un desarmador de cruz y ya lo encontré vámonos eso fue una llanta ponchada ¿no? ¿no? Creo que es plano. Ah, pues así es. es que estaba duro, cuando se sí, lo puse estaba duro. Es que si no, se va a quedar sin comer esa dobleza aquí, Paso para adentro, ¿verdad? ¿no? En el sillón. Ya. los míos no se Y también estaban todos los... Sí, nada más estábamos, él y yo. No, el, ese bate ya sabes que no jala. Échale ganas, alguien. ¿Nunca habías jugado, ariel? Sí, pero no más Porque tú sí eres un experto, ¿verdad? me <ríe> ¡Ah! No, yo, yo esa vez que viniste pensé que ya te había ganado y <ríe> me diste la vuelta. Ah, pues fue sí, cuando... No, no. Fue cuando vino mi primo... Bueno, mi primo... y... No, no, no. No, ya no. Ajá, y el, y el chino. Igual es tu primo. Sí, pero como que lejano, creo. Sí, pero no. Sí. Va. ¿Tienes moneda? Sí, tengo una. A <risa> ver. Águila. Hamburguesa, azul. ¿Qué habíamos dicho también? <risa> <risa> Como quiera ¿Quieres? ¿Qué? De... que hay que caiga el piso Ajá Sí Pizza, ¿no? <risa> <risa> pizza Entonces. <risa> <risa> tres? Pues ahora No, pues ya quedó pizza, ¿no? Pues yo pensé que venía con la mentalidad de que se iba a quedar. ¿Eh? Ya. ¿De qué? Tenemos el... el Williams. Es Whisky. Y... El? Pues es que si compramos tequila le vamos a revolver un ingreso, ¿no? Se veía preocupado el cielo? a ver qué pasa. Ahora si quieres, pásate para acá y ahí lo conectas. Bueno, decía, decía. <risa> Déjame voy a rasurar que ya, ya tengo el bigote bien grande. Está muy reñido entre el Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara. 4-5-1 es, se está dando una paliza, primera vez en la historia que eh, las chivas del Guadalajara le están dando una paliza a los increíbles cementeros. El Cruz Azul. Eso me ocurrió. <risa> Ay, no. Ah es. Eso pareció una intervención. ¿Qué es, buena, lo ¿Es? Loco? ¿Sí? ¿Sí no. Al parecer ¿Qué? ¿Qué? esto se se convirtió en algo personal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Se convirtió en un desafío. en un desafío prácticamente imposible el director de los de las chivas ángel está dando una lucha titánica Y solo le queda un gol para ganar. Y el novato, Irving, ha sido demolido. Y ven a una pareja de leones. Y le, el león macho está alejado, sentado. Y la leona está ahí, está, pero más alejada con su cara triste. Mira cómo la... El león no le demuestra su amor a la leona y está muy triste. Como tú lo haces. Le enseñó ahí un poco disgustado. Y, ah, ¿quieres ver algo? Y dice, a ver. Y entonces agarra una piedra y le una la piedra a la leona. Y el león agarra y, y se para y, y empieza a... A rugir Y a ver quién le aventó la piedra a la leona ¿Ves? Aunque no le demuestre su amor a la leona Él está atento a ella Aunque no le demuestre su amor Pero está atento a ella Ven, ven Vamos a ver a los monos de nuevo Y entonces agarro otra piedra Y le una piedra A la mona y el mono se asusta y se va corriendo. ¿Ves? Él le demostraba su amor y se fue. Se asustó. Aunque yo no te demostré mi amor, yo estoy atento a ti. Eso... El jugador En la hace el primer gol Mete el segundo Y no está contento todavía <risa> Oh, bueno, sí, la neta se mete gol, pero no se la mete, se la mete completita. <risa> Ari bien concentrado. Es su primera vez jugando. Ah, no, ¿cuántas veces has jugado bien? ¿Como dos? Sí. Es el que sea. Ari lleva uno. Ángel Cuatro, cinco, oh, no, valió dos. No, esa no valió. Pinche tramposo. <risa>